buenos días buenas tardes buenas noches hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente a lo que habitualmente estáis acostumbrados hoy voy a hablar muy poquito del ganoderma y voy a hablar de bueno un médico de un señor que se llama el doctor William Davis que hace tiempo que leí de él pero no he profundizado lo suficiente para que os hagáis un poquito la idea, este señor es cardiólogo es médico especializado en los problemas del corazón es decir, algo sabrá ha hecho varios libros muy interesantes pero sobre todo hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención después de haber visto un vídeo que vais a ver al final de este vídeo, un vídeo en el cual le hacen una entrevista en la televisión a este señor y explica el porqué del trigo todo lo que tiene gluten y otras proteínas no son asimilables para el organismo, son tóxicas para el organismo, para todas las personas son tóxicas y son una de las mayores causas de todo tipo de enfermedades autoinmunes y demás. Bien, obviamente es muy difícil decir a una persona «No, es que yo no voy a dejar de consumir cereales, no voy a dejar de consumir trigo, no voy a dejar de consumir pan». Pastas, galletas, harinas, etcétera, etcétera. Bueno, en este vídeo vais a tener un pequeño boceto de lo que este señor dice. Bueno, este señor explica cómo gran cantidad de enfermedades, prácticamente la mayor parte de las enfermedades, están generadas por el consumo de trigo. Aquí tiene varios ejemplos de personas. Por ejemplo, esta chica persona perdió 30 kilos en 6 meses. Porque dejó de consumir eso Tenía el colesterol alto, lo bajó Tenía las enzimas hepáticas mal Se le quedaron bien Tenía una enfermedad de hígado graso También se le solucionó Tenía un síndrome de intestino irritable También se le solucionó Vamos, que tenía un montón de problemas de salud Y obviamente se le solucionaron todos Dejando de consumir todo lo que es trigo Aquí explica que no solamente es el trigo sino que también es conveniente otros alimentos evitar como el azúcar que por ejemplo hay personas que no les baja el nivel de azúcar en sangre aunque dejen de consumir trigo porque por ejemplo el almidón de maíz el almidón del arroz aunque no tengan gluten también son alimentos que destruyen la salud de las personas e incluso el almidón de la papa o la patata Es decir, muchas veces es necesario reducir Prácticamente todo eso A un máximo de 15 gramos al día Muy interesante, ¿verdad? Bien Aquí explica De cómo hay que consumir ciertos tipos de grasas Pero evitar los aceites transgénicos Como el cártamo, el girasol La semilla de uva La soja y la canela ¿Eh? Estas grasas hay que evitarlas también explica que hay que evitar de consumir lácteos Que el problema no es la grasa de los lácteos Sino que es el tipo de proteína del cual está hecha la leche de vaca Y que produce, es que triplica la producción de insulina en el páncreas Hace muchas subidas de azúcar en sangre también ¿sí? También habla de los problemas de tiroides que pueden estar causados por ese tipo de alimentación y explica cómo es conveniente consumir, por ejemplo, algas. Aquí explica, por aquí abajo. ¿eh? Yo os recomiendo que paréis el vídeo y leéis esto. Es muy interesante. No voy a hablar de todo porque va a ser muy largo. Aquí explica, por ejemplo, tomar 500 miligramos por 10 tabletas de algas o gotas de yodo en una comprada en una tienda saludable. Yo os recomiendo que consuméis espirulina para regular la tiroides. Hay ciertos medicamentos también que producen muchos problemas de salud. Evitar la producción de cortisol Que es una hormona Causada por el estrés y el cansancio Que hay que dormir lo suficiente Que es bueno hacer ayunos intermitentes De 15 a 48 horas de vez en cuando Y es bueno beber café vale. Bien. Aquí hay un artículo En la web que os recomiendo Que es Low Carb Sin trigo, gracias Si vosotros ponéis Low Carb .es Aquí explica un poquito análisis del libro de William Davis que explica, lo podéis comprar en Amazon explica lo que hace el trigo es tóxico, causa impermeabilidad imperme intestinal provocando a su vez un dominio auténtico y genera un dominó auténtico de caos autoinmune, es adictivo, sus exorfines activan los receptores opiáceos cerebrales, es una especie de como si fuera la cocaína, es un opiáceo, como la heroína. Es muy adictivo el trigo por la composición que tiene. Nos hace sordos al efecto de la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Es decir, cuando nosotros hemos comido lo suficiente, el estómago da una señal a través de la leptina, que contiene, que se produce a través de la grasa, por ejemplo, que comemos, y nos da la señal al cerebro que tenemos que dejar de comer. Si hacemos el efecto de la leptina Ineficaz, nunca saciamos nuestra hambre, nos engorda, tiene mayor índice glucémico que el azúcar, incluso el trigo integral. No podemos digerirlo, carecemos de enzimas que pueden descomponer el gluten en aminoácidos utilizables, por lo que la densidad de nutrientes que nos aporta glucosa aparte es poco menos que nula. Somos adictos a una sustancia que no nos nutre, nos daña el epitelio intestinal, provocando inflamación y causa autoinmune, y nos da hambre en lugar de saciarnos. Bien, es decir, el trigo nos mata. Pero ¿dónde está el trigo? Fijaros. Antes de decir dónde está el trigo, eh, acabo de realizar un curso de nutrigenómica y nutrigenética. Para el deporte, y ahora estoy haciendo otro curso en nutrigenética y nutrigenómica avanzado para nutricionistas. Bueno, aquí explica según los genes, desde luego nuestros alimentos no son el trigo, por supuesto que no, ¿eh? pero bueno, aquí tenemos una lista de alimentos que debemos de evitar que tienen gluten. Hay mucha gente que no sabe dónde está el gluten. Bueno, dónde ya sabemos que está. Hay lugares donde sabemos que está y lugares donde está y quizás no lo sabemos que están ocultos. Por ejemplo, el gluten está presente en el trigo y sus distintas variedades, el camut, la semola y la espelta también, así como la cebada, el centeno, el tritrical y sus derivados. Es decir, obviamente no consumiremos cereales de desayuno y en barritas. Ningún tipo de cereal, harinas en panes, panecillos, Cocas, pizzas, grisines, donuts, rosquillas, croissants, galletas, todo tipo de bollos, pasteles, bombones, hojaldres, dulces y en general productos de panadería o pastelería. Pasta alimenticia, como macarrones, lasañas, spaguetis o pasta en sopa. La cerveza también tiene gluten. Alimentos elaborados con harina, croquetas, quichés, bizcochos, tartas, empanadas y empanadillas. Rebozados y empanados. Bien, ahí es muy común en Latinoamérica el pollo panado Pues tampoco puedes comer pollo panado porque está panado con trigo Hay que tener mucho cuidado con ciertas salsas Y mirando la composición y cremas Que suelen echar harina para hacerlo más espeso Y hay ciertos embutidos que echan también Y carnes procesadas echan mucho trigo también Y hay medicamentos y jarabes que tienen trigo Bien, ahora bien, también lo tenemos en modo oculto Fijaros tenemos que mirar almidones o almidones modificados, que es lo mismo. Amiláceos. La fécula es otro almidón que se extrae normalmente de la papa. Muchos aditivos E, eh, como el almidón oxidado, fosfatato de monoalmidón, fosfato de dialmidón, fosfato dialmidón fosfatado, etcétera etcétera Aquí tienes la lista de es La fibra vegetal también normalmente está extraída del trío. Golfio hidrolizado de proteína vegetal. Normalmente se extrae de... Gluten, que gluten es una proteína, pero nuestro cuerpo no tiene las enzimas para digerirlo. Cereales, condimentos espesantes, extractos de levadura, malta o jarabe extracto de malta. La malta es un cereal, ¿eh? la cerveza se hace con malta también, muchas cervezas. Y proteínas vegetales y la semola. Todo esto puede generar enfermedades autoinmunes. Bien, dicho esto, según las, los estudios de genética se está demostrando que somos animales carnívoros, De hecho Si observáis también tenemos que comer verduras Cuidadito, ¿eh? no solamente carne Tener en cuenta que nosotros somos animales carnívoros Porque tenemos vesícula Solo los animales carnívoros tienen vesícula Los herbívoros no tienen vesícula Ahora vais a ver el vídeo Recordad que estamos hablando de un señor Que es médico Cardiólogo Y os voy a dejar el vídeo para que lo veáis Y luego ya vamos a hacer un vídeo cortito Bill O'Reilly's new diet says skip the hamburger rolls and pasta salad at your Labor Day cookout. Dr. William Davis is a cardiologist and author of the best-selling book, Wheat Belly, Lose the Wheat, Lose the, wheat Lose, the Weight, Lose the Weight, and Find Your Path Back to Health. Doctor, good morning. Good morning. Happy Labor Day. You <laughs> too. Um, why in your estimation is wheat so bad? It's not wheat. It's a 18-inch tall plant created by genetics research in the 60s and 70s. Fijaros, esto es muy interesante El trigo de la época de Jesús El trigo del año 1930 No tiene nada que ver con el trigo actual El trigo actual, según este señor Y yo lo había leído en algún sitio Entre el año 1960 y 1970 Se hizo una modificación genética. ...haciendo una hibridación de diferentes semillas... ...para que tuvieran más glidaína y más gluten... ...para que fuera más esponjoso... ...los cultivos fueran mucho más rentables... ...produzcan 10 veces más cultivos de trigo... ...es decir, son más rentables las semillas esas modificadas... Pero son totalmente antinaturales porque no es una semilla creada por la naturaleza. Es una semilla híbrida modificada genéticamente en los años 1960 por el hombre para aumentar la producción, pero al final tiene un problema para la salud. Ahora vais a ver más explicaciones. Fijaros. Es un narcótico. La glideína que se extrae del trigo, en este caso, tiene un efecto adictivo tan fuerte como los, como los opiáceos, como la heroína o la cocaína. Es un opiáceo. Por eso, eh, yo he estado varios días sin consumir trigo y he llegado a tener síndrome de abstinencia. Entonces, esto entra en los receptores del cerebro, produce placer y produce adicción. Esto And in most Imaginaros que te hace consumir 400 calorías más al día Porque no tienes la señal de saciedad Imaginaros hasta dónde podríamos llegar en 20 años Consumiendo 400 calorías más de media Diarias Engordamos todos, inevitable per day, 365 días año I'm the, always hungry the, right the, now. The, we did just the bagels <laughs> on the front of the uh, the book here. Do look, do look appetizing. That said, so it's not, it's not necessarily the wheat. It's, it's it's the kind of wheat we're eating. That's right. It's not the wheat that mom had. It's not the wheat that grandma had. It's a very different, genetically chained plan. by the way, this all predates the, the The techniques of genetic modifications. These techniques were crude, imprecise, unpredictable, far worse than modern genetic modification. So the stuff we're sold, which no questions asked, is the product of research that occurred before the techniques of gene splicing. So this thing is very different. It has many new, uh, unique properties on humans. But the appetite stimulation effect is probably the most standout effect of all. But there are others. Would it be possible to turn back the clock and go back to the old wheat? I mean, i is that scientifically possible at this point in time? It's very possible. It's economically unfeasible, probably, because this thing yields about tenfold more per acre. And so we have to ask farmers to do to take a, a loss. In effect, we have to, to ask agribusiness to revert back to old seeds. They can do it. They probably won't do it. Now we have sparked a movement, and we are having a lot of people. They're having record drops in sales. And because of this, because so many people, I think what's driving this is the tidal wave of change. If three people lost 8 pounds with Big Joe, it then just dies and fizzles, right? But we're seeing hundreds of thousands of people losing 30, 80, 150 pounds, diabetes becoming no longer más death. Atento a esta afirmación. Este doctor afirma que si hay cientos de miles de personas que pueden bajar 30, 40 o 70 kilos de peso dejando el trigo y todo lo que tenga trigo o gluten, y hay diabéticos que dejan de ser diabéticos, que yo siempre lo digo Si usted consume ganoderma y espirulina puede dejar de ser diabético Pero si deja de consumir estos alimentos, los efectos del ganoderma y de la espirulina son más rápidos y más efectivos para recuperar la salud Depende de cada uno, pero es que somos adictos, es muy difícil dejar de consumir trigo Es como el peor que el alcohol o incluso que la cocaína diabetic, people with arthritis having dramatic relief, people losing their legs, swelling, acid reflux, ear bowel syndrome, depression, on and on and on, every day. So here's the question. If people want to start eating healthier today, then and, and they can't afford to go to a specialty store, they can't afford to manufacture their own wheat, what, what do they start doing right now? Eat real single-ingredient foods. Eat avocados, olives, olive oil, meats, uh, uh, olives, uh, uh, vegetables, in mm. other words, real food the stuff that is least likely to have been changed by agribusiness, certainly not grains. So when I say grains, of course, over 90% of all grains we eat are going to be wheat. It's not barley, it's not millet, it's not flax. It's going to be wheat, so it's really a wheat issue. Wheat has been the recipient of this extensive set of changes. And yet there are a lot of farmers who, who deal in these grains who would argue otherwise. The Mayo Clinic argues otherwise. They say you need a well-balanced diet, and that includes wheat. That's right, because all that literature says, if you replace something bad, white, and enriched flour products with something less bad, whole grains, and there's an apparent health benefit, let's eat a whole bunch less bad things. So I take teratin unfiltered cigarettes with Salem filtered cigarettes, you should smoke Salem's. That is the logic of nutrition, it's a flawed, deeply flawed logic. What if we take the next step and say, let's eliminate all grains, what happens then, particularly eliminate this modern thing created by genetics research called uh, semi-dwarf wheat, that's when you see not improvements in health, that's when you see transformations in health. You gave me a weird look when I said I had a whole wheat bag all this morning. <laughs> <laughs> well, you're workings so <laughs> and you got away with it. I was trying to fire up before the broadcast, but that generally speaking, even the whole wheat, just to reiterate, you're saying is a bad idea. It's a very bad idea. In fact, I'll say modern wheat is a perfect chronic poison. Is this to? Is it Benino? crónico que causa diabetes, inflamación y problemas de corazón. Os voy a contar una experiencia con mi mamá. Mi mamá toda la vida ha tenido artrosis, colesterol alto y era prediabética. Le he quitado todo lo que es pan, trigo, patatas prácticamente una vez a la semana, como mucho una tortilla de patatas típica, buena. Y ya le han desaparecido los dolores, no tiene azúcar alto, no es prediabética. Ha dejado de consumir todos los medicamentos de la artrosis, de la artritis, que no le quitaban el dolor, y ya no tiene dolor. Es algo impresionante. Y era prediabética y ya no es prediabética. Tiene el azúcar perfecto. Y el colesterol lo tiene perfecto cuando lo tenía siempre alto. Es absolutamente impresionante. Es para no creértelo. Porque los médicos no lo saben y si lo saben no quieren afirmarlo. No lo sé qué es lo que está pasando. No entiendo. It causes diabetes, it causes inflammation, it causes heart disease, it causes high blood pressure. Just because whole grains are less harmful than white flour does not make it a good thing. So we've got to use a, a whole new brand of clear logic on this. If we eliminate grains, eliminate wheat really, specifically, semi-dwarf, high-yield wheat, that's when we see transformations. That when you, that's when you see all the diabetics get rid of their drugs. That... Fijaros, si dejamos el trigo... Y todo lo que tenga gluten, incluso almidón Los diabéticos dejan de sus medicinas Sería un caos a nivel farmacéutico Obviamente nunca van a permitirlo Siempre va a haber prensa negra en contra de este tipo de cosas Tenéis que reflexionar y daros cuenta de esto Hay miles de millones de diabéticos que todos los meses compran medicamentos no podemos no van a permitir que se curen simplemente dejando la manera de comer entonces es, es que hay que reflexionar un poquito los intereses económicos que hay a Pues sin más me despido y bueno deciros que estar un mes sin consumir, sin consumir trigo, papas, leche y arroz En un mes vais a notar una mejoría, si a la vez consumís ganoderma y espirulina vais a notar muchos más beneficios en un mes Cada uno decide, pero esto es como el tabaco, sabemos que mata y la gente fuma sabemos que no se puede ir haciendo más de 120 kilómetros por hora y la gente va a 200 vivimos en un mundo en el que nos arriesgamos y nos la jugamos todos los días y siempre está el dicho ese de yo, que me quiten lo bailado pues muchas veces lo bailado es doloroso sin más me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches